Não tem problema você para com Ah, eu não gostaria. Pronto! Tudo jóia, amigos? <risos> Vamos dar uma volta e conversar? Sim. Vamos nessa, então. então ok. Vocês estão terminando a temporada em Goiânia, não? Sí, finalmente está listo el proyecto, esperamos que las personas lo usen y que lo mejoren y que se vaya interactuando con las personas que usan el, el dispositivo para ir adaptando el dispositivo a las necesidades sociales de las personas. ¿no? Entonces, siguiente paso, la prueba en tiempo real, ¿no? montar el dispositivo en un lugar Público donde tenga acceso a las personas y eh, ver cómo es, interactúan. ¿no? Y ustedes, além de interactuar en la creación del dispositivo, interactuaron también con Goiânia? Obvio, en, en, cierto, en cierta medida y en cierto sentido. ¿no? Hubieron sus, sus, sus problemáticas, hubieron muchas dificultades en conseguir los. Eh, bueno, los las las mainboards las tarjetas madres pero eso ya es una interacción o sea eso ya eh, es parte de eh, conocer el terreno de buscar de ver saber qué es lo, lo, lo, lo, lo que hay no sí inclusive Entonces... fue un um poco sorprendido con esa dificultad ¿você imaginou que una a cidade no porte de goiânia é sí. uma capital poderia ter uma facilidade mais más, más accesible compatible. o sea pero pero es raro porque normalmente en, en los sitios pequeños es donde más se cuidan eh, los objetos ¿no? como este reciclaje de objetos o la búsqueda del objeto siempre tener el objeto no más acá era como una cuestión de, de, de uso y de rápido y por eso no hay como reciclaje ni nada ¿no? elaborar el prototipo y discutir en dónde se lo va a ubicar y toda la cuestión, ¿no? Y estuviste en contacto con varias instituciones. ¿eh? ¿Con bueno, ¿Cómo fue esa experiencia? Eh, la experiencia siempre, siempre como, siempre como, como extraña. ¿verdad? O sea, somos personas que llegamos y accedemos a instituciones. ¿no? de una manera en que normalmente no se acceden a las instituciones entonces se quedan como bastante sorprendidos sobre, sobre el accionar ¿no? como el una estrategia accionar. más de, de directa ¿no? de, de, de, de, de hacer, hacer eh, todo de manera muy, muy directa eh, ¿con qué instituciones? bueno, eh, empezando por el Gustav Ritter que es como la casa de de, de, de Rasteliña eh, también estuvimos en el departamento este de, de Tecnología y Educación donde está Divino Bueno ¿no? eh, y tuvimos mucha interacción por redes como la gente de Debian contestando o sea, esa gestión y hacerlo no solo de la forma física sino también de la forma virtual eh, fue muy buena y bueno y ahora todo lo que se ha creado con con Brasilia y bueno y, y la gente de, de de palmas, un poco trabajando para, para conseguir eh, dispositivos electrónicos que, que estén en desuso, ¿no? Yo creo que eso le va a quedar a, a, la, a los siguientes residentes ya, y para los siguientes prototipos. No, como yo dije, esto me recordaba el diferencial en su primera esos inicios. ¿no? Para mí fue como, como un, un revés, pero fue un revés bueno, o sea, Fue a sentar los pies sobre la tierra y volver a la estructura básica de, de, de un proyecto compartido, ¿no? que es lo mismo que, que el diferencial, ¿no? cuando empezó, ¿no? o sea, un proyecto que va iniciando y que ahora, es muy, ahora está muy institucional y todo, pero, pero hay que va avanzando. O dia a dia de trabalho. Vocês estiveram em diferentes pontos, né? O hotel, o Gustavo Ritter, <risos> o centro cultural, né? Na primeira sede, ocasionalmente, ocasionalmente na UEG, na sede do Telinha, na casa de alguns amigos, né? Como o Jean, como a Thalita Raimunda. Então eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre o dia a dia, como é que vocês conseguiram se organizar. Adaptar el trabajo de ustedes a la vida de Goiânia? Bueno, eh, teníamos que trabajar en el hotel, ¿no? Eso es un poco extraño para mí, no había el espacio, tenía que busqué una mesa, no había una mesa, solo había, necesitábamos dos mesas para trabajar y teníamos que poner los componentes ahí y fue un poco complicado, pero luego nos adaptamos. Fue, fue, fue extraño, o sea, porque yo creo que, bueno, no sé qué libro. En mi caso, yo venía como de un ritmo de día a día de, será 12, 15 horas de trabajo, así como constante, ¿no? Y llegar acá y, y volverte como a adaptar a otro ritmo, aparte que el ritmo de, de, de la ciudad está bien, pero como muy relajado, todo fue como complicado hasta un punto, ¿no? Entonces. Eso nos, también nos tomó un poco de tiempo en poder organizar ciertas cosas, ¿no? más los inconvenientes de, de, de, de, un, de una residencia que recién empieza, de un proyecto de laboratorio que recién empieza, que está bien, o sea, son, son, son objetivos y metas a, a, a vencer durante la residencia, ¿no? O sea, son cosas que hay que ir eh, traslapando. ¿sí? O trabalho, trabalho... Tinha, tem vários níveis de desenvolvimento, né? Um trabalho solitário de programação, um trabalho coletivo de troca de informações constantes sobre o que está sendo feito, algo que pode ser fazer um por um lado, outro por outro, depois colocar em comum, a parte do desenho, a, do, da identidade visual e informação, a parte do designer do, do site, como vocês dividiriam, como vocês dividem Essas diferentes etapas de trabalho coordenada entre vocês, né? Bem, bueno, basicamente o desenho primeiro em Ecuador, não? Um desenho básico, um bosquejo do projeto e eh, as ferramentas básicas que vamos a necessitar. Eh, luego, eh, ver os lugares onde íbamos a colocar o aparato, interactuar com a gente. Y posteriormente ya concretar la construcción física del aparato, buscando las partes y a la vez programar el interfaz ¿no? y los programas que, que se requerían. Habían responsabilidades eh, en el hacer, ¿no? Bueno, eh, a mi cargo estaba toda la parte de, de, de diseño, tanto del hardware, pero siempre trabajando y... y y como dialogando con Quiliro en cuanto a la posición de cada, cada uno de los, de los dispositivos, ¿no? Consultando igual eh, y Quiliro eh, haciendo toda la, parte de, de, toda la parte del software, ¿no? o Más bien se, se daba muy orgánico la, la, la situación, espontánea, o sea, muy espontánea, ¿no? o sea, iba iba en el, en el en el día a día, o sea. Que tenía un cronograma así súper rígido, no, pero, pero sí era como un día a día de trabajo. Tales cosas marcábamos en la mañana que se iban a hacer y, y, y íbamos andando. ¿sí? Sí, o en tiempo. la mañana, en el desayuno, según lo que se había terminado en el día anterior, se volvía a, a, a hacer, ¿no? Bueno, eh, fueron llegando las personas. Las personas llegaron a nuestra vida y fuimos interactuando. Poco a poco, conociendo su realidad y qué es lo que requerían. Y uh, nos dimos cuenta de cosas que no conocíamos. Especialmente la realidad de aquí, que todo se destruye, todo se bota. ¿no? Entonces eh, hay una oportunidad de recopilar todo ese material de reciclaje. Y transformarlo en aparatos útiles. ¿no? Se puede también usar eh, partes nuevas, pero sería interesante trabajar con esa parte, la parte de reciclaje, que no hay aquí. Ah, la naranjita. Y siempre acompañada de naranja, ¿no? La naranja aquí es algo muy de bajo costo y, y uh, muy nutritiva. El arte para mí es la expresión de la persona y de su realidad ¿Qué es lo que qué es lo que siente al, al interactuar con la gente y, y esa explosión de las emociones ¿no? que la expresa en cualquier cosa puede ser en, en un cuadro en una grabación de video de audio eh, o en nuestro caso como lo hicimos acá en la expresión del buen compartir el, el dispositivo para compartir, ¿no? entonces, el artista lo que hace, según lo que ahora he visto y hemos experimentado, ¿no? es buscar comunicarse, quiere comunicarse con las personas. ¿Qué fue lo que cambió la visión de arte que tenías después de esta residencia? Bueno, ahora me doy cuenta que el arte sirve para algo. <risa> Yo pensaba que era simplemente algo que alguien quería expresar y, y que el mundo tenía que verlo, ¿no? Y no es así, es una expresión social. Es una expresión a través del artista, pero es una expresión de la sociedad. Es su percepción, pero él trata de expresar con todo lo que ha venido recogiendo de su interacción social, ¿no? Entonces es algo muy importante para mí, porque el software libre es eso, es permitir la interacción social justa, eh, horizontal, eh, permisiva, sin, sin censuras, sin censuras artificiales. Entonces me parece muy interesante que el artista hace eso en realidad, es, hace lo mismo que yo, sino que con otras habilidades una posibilidad, ¿no? A mí, para mí es importante la parte pedagógica y la parte de, de, de utilidad, ¿no? Entonces, yo creo que la tecnología cumple con esos dos requisitos que son indispensables para mí como ser y al mismo tiempo como productor y con concatenador de, de ciertas estructuras sociales, en este caso como la mediateca, el diferencial, el trabajo con otros gestores, con otros artistas. ¿no? Yo creo que la tecnología para mí es un medio, ¿no? una herramienta, pero a la mes al, al mismo tiempo lo es todo para poder lograr ese, eso que es eh, trabajar eh, de manera comunitaria, colectiva no. y aquí las la residencias de arte tecnología y educación es una parte muy importante en el teleinje que dentro de los proyectos sería toda esa parte de los manuales de cómo estamos eh, mostrando todo el proyecto casi sin esconder nada yo creo o sea yo yo me he puesto a analizar sobre sobre cuáles o sea cuáles son los métodos eh, de, de los métodos que ustedes utilizan para poder intercambiar la, la información, para hacer que esta información eh, sea pedagógica, lo veo con un, con un cierto rigor en cuanto a documentación, en cuanto a, a trabajo de audio, de video, pero, pero yo creo que también hay que trabajar mucho en la mediación, ¿no? ¿Cómo vamos a mediar todos esto, estos productos? ¿Cómo vamos a mediar todas estas estas iniciativas, cómo vamos a mediar todo eso, no más allá de, de, de que hagamos de que hagamos los manuales o lo que sea, cómo mediamos realmente con el conocimiento y con los saberes que ustedes eh, están agrupando, ¿verdad? porque si no nos podemos quedar en, nos podemos quedar, muy, muy. <ríe> nos podemos quedar en, en simplemente tener un banco de información muy rico, pero no pero no mediado y no, compadre, y, y no compartido. Eh, yo estoy eh, a favor de los sistemas educativos eh, muy identificados con la realidad. Eh, vamos a la escuela, a la, al colegio y a la universidad y nos enseñan lo que ellos creen que debemos aprender y no lo que necesitamos o necesita quien nos va a... Quien, quien requiere de nuestros servicios, entonces al aprender en algo eh, real que estamos construyendo, que alguien aprenda eso y alguien lo transmita, lo, eh, lo va a poner en práctica porque es algo específico que va a aprender porque eso lo necesita. Entonces eh, un medio para aprender excelente me parece el, el hackear, el hacer, tener una solución eh, eh, inteligente a un problema cotidiano ¿no? entonces al intentar hacerlo y compartir ese, ese, esa experiencia de, de, de buscar la solución con otra persona los dos están aprendiendo el profesor y el alumno ¿no? entonces me parece algo interesante para replicar, ¿no? replicar a pesar de que en el mundo hacker se hace mucho eso, en la informática se hace mucho eso. Se, se, se colabora, alguien hace una pregunta en, una, en un IRC y todos colaboran para que él aprenda y él sigue aprendiendo lo que él quiere aprender. Es que eso, eso, es lo importante, eso es lo importante en cuanto a, a las posibilidades del software libre. Normalmente un software privativo eh, tiene la situación de que las herramientas están preparadas ya para el uso ¿no? y no logras eh, captar una comunidad de productores y de usuarios más bien logras, logras captar una comunidad de usuarios del, del producto en cambio en el software libre o sea, tiene, todavía tiene esta gran posibilidad en la cual yo creo que se tiene que seguir trabajando que es armar estructuras colectivas de trabajo, armar estas estructuras en el cual el compartir conocimientos es la base. Es difícil, pero es la base. Poder entrar en esa dinámica, entonces, yo creo que esa es una de las posibilidades básicas que tiene el software libre. Cuidado, cuidado del hormiguero. Bueno, la idea es que la gente lo use. Entonces debe estar en un lugar que las personas vayan, donde haya personas. Puede ser un cine, puede ser una escuela, puede ser un, eh, un, un centro social, puede ser un hospital, puede ser, puede ser una plaza. Es muy interesante que la gente interactúe con, con eh, el dispositivo. Y, y empiece a generar nuevos usos para él, ¿no? Eh, quien, quien pone el dispositivo eh, debe, debe percibir eso. ¿Qué usos le están dando para modificarlo? Y así eh, esa modificación genere más compartida, ¿no? Eh, ¿Cómo sería aquí llegando al árbol? Bueno, llegamos al árbol. Y no tengo una memoria conmigo, pero digamos que es esta. Le coloco aquí, descargo todo lo que el uh, dispositivo tiene cargado, subido. Mm. Entonces, me llevo y voy a mi casa y lo reviso en mi USB. ¿no? Pero digo, ah, interesante este contenido, estas obras están muy bonitas. Yo tengo algo del mismo tema que quiero compartir. Entonces, grabo en la, en una, en, en la, carpeta, la misma carpeta de la memoria USB. Y le inserto en este de aquí. Y eh, si no me pican las hormigas, <risos> le, le coloco aquí y cop sube el contenido al dispositivo. Listo. chido <risos> Ótimo. Los mosquitos están levando a gente aquí. Sí, Cuidado,